Les contamos que eh, hoy jueves va a haber, como siempre, Skype viajero. Ay, Me encanta. Nos vamos a Emiratos Árabes. Qué lindo. Guau, wow, con Agustín, ¿sabes? Bueno, nuestro viajero ya acreditado sí. en este desde la redacción porque nos ha ido mostrando los más de 60 países que ha recorrido. Y además, vamos a hablar de Twitter. ¿Usas mucho Twitter? No. Yo tampoco. No uso. Lo tengo, pero ahí medio... No, no uso. Prácticamente no lo uso. Con eso te digo todo. Ah, sí. Después de que apareció Instagram, fue una red social que relegué, aunque no tiene nada que claro. ver una con la otra, porque no tienen los mismos propósitos, pero la abandoné. Bueno, es eh, noticia Twitter porque fue vendido. Bien 44 mil millones de dólares. Qué linda cifra. Informe. Wow. ¿Qué es lo primero que hace después de lograr un acuerdo para comprar Twitter? Tuitear sobre ello. Al menos eso fue lo que hizo Elon Musk, tras pactar el lunes la adquisición del gigante de las redes sociales por unos 44 mil millones de dólares, dirigiendo a la empresa hacia la esfera privada. Calificando a Twitter como la plaza del pueblo digital, Musk dijo que quiere mejorar la plataforma, añadiendo nuevas características. El tema principal en la mente del hombre más rico del mundo es la libertad de expresión. Musk lleva tiempo criticando la moderación de contenidos de Twitter, que considera ahoga la libre expresión de los tuiteros. Actualmente la red social prohíbe a los usuarios cuyos tweets se consideran racistas o despectivos. Pero Musk quiere una pausa en lugar de una prohibición total, avivando los temores de que cierto expresidente pueda volver a la plataforma. Trump, Trump acaba de decir hace 10 minutos que no quiere volver a Twitter. Eso significa que quiere volver a Twitter. Sabe que hay 80 millones de seguidores esperándole. Si Musk está realmente a favor de la libertad de expresión, no puede simplemente no dejar volver a Trump. Eso es seguro. Donald Trump, que ahora tiene su propia red social, ha dicho que es poco probable que vuelva a Twitter. Pero los planes de Musk han tocado la fibra sensible de los críticos, incluso en la Casa Blanca. Llevamos mucho tiempo hablando y el presidente lleva mucho tiempo haciéndolo sobre su preocupación por el poder de las plataformas de medios sociales, incluyendo Twitter y otros, para difundir la información errónea, la desinformación, la necesidad de que estas plataformas sean responsables. El empresario también ha insinuado que se centrará en los ingresos por suscripción para reducir el número de anuncios en el sitio. Una propuesta arriesgada para una empresa que ya está en dificultades y que no ha obtenido beneficios al menos durante los últimos dos años. Bueno, ¿para qué quiere este multimillonario la red? ¿Qué libertad de expresión es la que él defiende? ¿Qué entiende por libertad de expresión? Eh, hay tantas preguntas en torno a esta compra de Twitter, una compra que se pagó 38% más de lo que valía. Exactamente. Para que te des una idea que el que tiene plata hace lo que quiere. Claro, <risa> claro. convengamos que Twitter de todas las redes sociales es la que más se utiliza eh, en información política, ¿no? en debates cruzados, en, en, en, en, en, en hilos que, que terminan en desastres absolutos. La verdad, claro, como dice nuestro director, la red del círculo rojo. Bueno, vamos a hablar de este tema con Joan Swike, experto en nuevas tecnologías, profesor e investigador de la Universidad Argentina de la empresa. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Por la invitación. Sin lugar a dudas, eh, recordemos que Elon Musk hoy en día es la persona más rica del mundo y una de las personas más influyentes en el entorno económico financiero. Eh, básicamente, este acuerdo de venta de Twitter culmina después de un ciclo muy vertiginoso de noticias eh, en donde, de alguna forma, hace un par de semanas Elon Musk primero compra el 9% de la compañía sí. pidiendo un lugar en el directorio. Después se lo rechazan en el lugar del directorio y ofrece esta compra entera de la compañía. Recordemos que actualmente Elon Musk es el CEO de Tesla, la empresa uh -huh. de, de vehículos eléctricos hoy en día en más boga. Es, es, el, es el CEO de SpaceX, que es una uh -huh. compañía de, de aviación aerospecuaria de industria aeroespacial privada, eh, entre otras compañías también, y eh, se, básicamente se aprobó esta venta por, como comentaron, 44 mil millones de dólares. Pero yo acá quiero poner como un punto también de eh, que, que esto puede... ...puede volverse para atrás de alguna forma, ¿no? Porque si estamos viendo las acciones de Twitter, cerraron en la bolsa de Nueva York con una caída de casi el 2%, más del 2% a 48 dólares eh, cada, cada una de las acciones, que es básicamente un descuento muy grande de los 54 dólares que pagó Elon Musk por cada, cada una de las acciones. Eh, entonces, hay alguna especulación también a si esto va a tener de alguna forma una marcha atrás en este acuerdo. Pero en relación a, a un poco las realidades que estamos viendo es... Tal como comentaron en el informe, ¿no? Elon Musk bus busca comprar Twitter para posicionarse como el campeón mundial de la libertad de expresión También están aquellos que, eh, que de alguna forma son un poco más retractores de esta idea Porque Twitter. algo muy importante es que Twitter deja de ser una empresa pública y se convierte en una empresa privada Entonces, la gran pregunta que tenemos es si estamos realmente buscando impulsar la libertad de expresión la com una compañía que sea dueña de una sola persona, de un multibillonario ¿eso fomenta libertad de expresión o de alguna forma centraliza ese poder? Porque hoy en Pero día, además, Twitter de, es además de una persona que si hay algo que no ha hecho es respetar la libertad de expresión, porque al que lo criticaba, ¡pum! Sí, a ver, hay que tener mucha responsabilidad para comprar ese espacio. Eh, hoy en día, Twitter tiene aproximadamente 300 millones de usuarios. Uh -huh. de, que, de que de esos 300 millones, 200 millones son usuarios activos, ¿no? Eh, ningún medio de comunicación global tiene el poder que hoy en día tiene Twitter, ¿no? Eh, hay una estadística que es muy interesante, que es el el 25% de los adultos norteamericanos se informan a través de Twitter. Entonces, todo esto conlleva una enorme responsabilidad en comprar semejante espacio y semejante plataforma. Hay muchos que, eh, que básicamente dicen que es la persona más adecuada para poder ordenar todo el potencial que tiene la compañía, ¿no? También es importante que re recordar que Elon Musk también busca que sea una compañía rentable, ¿no? Porque recordemos que al fin y al cabo es un empresario, eh, por más de que tenga el patrimonio que tenga, de alguna forma busca que tenga cierto rédito. Entonces, y los cambios que sugiere son cambios positivos, ¿no? Porque quién va a estar en contra de que haya mayor libertad de expresión, que, que haya menos censura y que haya, de alguna forma, un, un, un, un impulso a la veracidad y a, y a la autenticidad de información en un mundo plagado de noticias falsas también y que, de alguna forma, estamos todos luchando constantemente con eso. Así de, que, decías que hay una responsabilidad muy grande y hay, y hay, y hay de alguna forma, fines que, que son absolutamente legítimos. Decías, Twitter es una, es una empresa rentable y tiene que ser rentable para un empresario privado. Eh, la gente se debe estar preguntando en casa, yo tengo Twitter y no pago, ¿cómo gana este hombre con Twitter? Bueno, hace, hace muy pocos meses se lanzó la suscripción, lo que se llama eh, técnicamente Twitter Blue, uh -huh. el Twitter azul, no que es, que es básicamente una, un, un modelo premium de la plataforma que te desbloquea ciertas funciones con un pago muy pequeño, estamos hablando de uno o dos dólares por mes, uh -huh. eh, que todavía no está disponible en América Latina esto, pero que de alguna forma se busca fomentar para, eh, otra vez, para el, para, para el fin de, autentic de decir, verificar mejor quién es el emisor de los mensajes, verificar mejor quiénes son los medios que comunican ciertas cosas, es decir, que haya fluj flujos de información con mayor veracidad, con mayor autenticación eh, y, eh, y, y con más transparencia, ¿no? que fue también uno de los grandes valores que trata de fomentar Elon Musk, que él básicamente algo que también quiere quiere imponer es que, se muestre cómo, se cómo está construida esta plataforma, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos qué hacen con nuestra información, por qué nos recomiendan una cosa y por qué nos recomiendan otra. Si nos están escuchando, no nos están escuchando, ¿no? Muchas cosas muchas preguntas que nos hacemos a diario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le pregunto, estoy hablando con Marisol de una marca de vehículos y probablemente la plataforma le muestra el día de mañana una publicidad de esa marca de vehículos. Entonces, ¿Qué está pasando a nivel técnico para que eso suceda? Entonces, ¿qué pasa con la transparencia de los algoritmos? Y forma también algo muy, muy en boga en ese sentido. Entonces, los modelos de suscripción, muchas veces se dice algo los que trabajamos en el entorno de la tecnología, es que cuando nosotros no pagamos directamente por algo, cuando nosotros no estamos pagando uh -huh. directamente por un servicio, nosotros somos el, somos el medio de pago, de si estás pagando por tu tiempo de atención estamos pagando por nuestro tiempo y hoy en día la guerra es una guerra por la atención hoy en día las plataformas la guerra de las plataformas es una guerra por la atención ¿No? ¿Por quién capta? mayor porcentaje de tu atención el condimento que tiene Twitter también tal como comentó Rodrigo al principio es que es una red de mucha inmediatez, de muy vinculada a las políticas, muy vinculada a las elecciones presidenciales que hoy en día se están disputando a nivel global eh, y esta persona tal como estamos viendo en el video también eh, de alguna forma tiene, tiene un, una, una verbalidad también eh, y una forma un lenguaje también de comunicación eh, que, que, que está muy también eh, muy de acuerdo también a lo que a, a los patrones 2022, ¿no? De alguna forma. Así que se comunica mucho con memes, ¿no? Hasta él tuiteó. Si, si yo tengo problemas, si tenés problemas con algo, o compralo o hacelo, ¿no? Entonces, él tenía problemas con Twitter y lo terminó comprando, básicamente. Entonces, eh, tiene como varios varias formas de comunicación muy... Que muy... Puede, muy puede. muy, muy 2022. que le echamos todas las culpas a los algoritmos ahora. <ríe> sí. Pues si no, es el algoritmo que hace que... ¿Qué es un algoritmo? No, no tengo idea, pero tiene la culpa <risa> Tiene la culpa, la culpa tiene la tecnología Ahí mostraban, ahí mostraban un, una, una cita, un tuit también de Elon Musk Que también va muy va muy en línea con lo que estamos conversando no Él dice, espero que las críticas que sigo recibiendo sigan en esta red Porque eso es lo que fomenta de alguna forma la libertad de expresión Pero bueno, hay muchas visiones encontradas hay aquellos que dicen que esto de alguna forma fomenta la centralización y fomenta de alguna forma eh, la concentración de poder de manos de una sola persona. Algo muy importante para recordar, Twitter hasta ahora era una compañía pública que tenía su directorio, sus accionistas, que cualquiera de nosotros podía invertir eh, una, una pequeña cantidad en, un, en la escala que, que cada uno quiera. Eh, e interferir también en esas decisiones Esto se estaría convirtiendo a que sea dueña de una sola persona eh, Y eh, la verdad es que Depender de que Elon Musk se levante de buen humor O se vaya a... a, a o se levante de buen humor O se levante de mal humor Y, y sus intenciones personales también para con la, para con la plataforma Son importantes También hoy, hoy se dio un debate muy interesante Que es que la compra de Twitter por parte de Elon Musk También acentúa el riesgo que puede representar para Tesla, ¿no? porque Tesla, que es hoy en día la compañía de vehículos eléctricos, estamos viendo ahora en pantalla, uh -huh. eh, su compañía, gran parte de la evaluación de Tesla está vinculada con el grado de implicación que tiene Elon Musk en la compañía. Entonces, con esta compra y con este foco de atención de Elon Musk a Twitter también, hay como un gran riesgo también por cómo lo que puede esto representar, en la evaluación de Tesla ¿no? Entonces sí. hay un montón de condimentos Geopolíticos, hay un montón de condimentos eh, Tecnológicos hay, Cuando empezamos a analizar esto en, en, en profundidad Desde la, el vínculo con China Y a nivel de proveedor De otras compañías de Elon Musk Las valuaciones públicas de sus compañías Que son casi la gran mayoría son públicas eh, y, y un montón de debate También que me imagino que en los próximos Estamos siendo testigos de, de, de un acontecimiento Que realmente, pero estamos hablando hoy en día de uno de los medios de comunicación global más importantes eh, que hoy en día tenemos, ¿no? Uh -huh. Por más de que usemos esto o no, es eh, que, hay que hay que ser conscientes que esto es una realidad. Y que tienen su poder nuestros datos. ¿Qué va a pasar con ellos? La verdad es que, que el tema de datos eh, en la Argentina, en el mundo de verdad ya hay muchas leyes de protección de datos, se llama técnicamente GDPR en Europa, por ejemplo, que básicamente son leyes que protegen eh, qué hacen con los datos, ¿no? qué hacen las, las empresas con nuestros datos, cómo lo usan, eh, hasta con qué límites, con qué alcance, dónde los guardan. Eh, es una disputa muy grande que se da en, la, en, en el debate de las plataformas en general eh, y es algo también que ahí lo más quieren impulsar en Twitter y quiere que de alguna forma eh, reordenar también eh, el uso, uso y abuso ¿no? y alcance de los datos de los, de los usuarios. Uh -huh. ¿Es peligroso que esta persona haya comprado Twitter? A ver, eh, hoy en día hay varias... Sí, a ver, hay voy a dar la respuesta de las organizaciones internacionales y voy a dar mi postura personal. no Yo uh -huh. creo que hay muchas organizaciones internacionales que eh, advirtieron el peligro no de esta concentración de poder o de este monopolio eh, de, a nivel de accionistas de la compañía, eh, porque es la realidad No lo que estamos conversando Una empresa que eran miles de personas O cientos de miles de personas Mejor dicho eran dueñas Hasta en pequeñas fracciones Pasan a ser de alguna forma dueñas de una sola persona Y recordemos la escala que estamos conversando Desde mi punto de vista personal Yo creo que Elon Musk en los últimos años Demostró un bienestar muy grande para la sociedad Demostró un grandes avances y una, y una conciencia muy grande también Por el uso crítico de recursos Por el, por el uso, por, por construcción de compañías Que fueron muy rentables Es decir, generó mucho patrimonio económico y social en los últimos años. Eh, entonces, yo creo que es una persona muy idónea también para desbloquear el potencial. que Pero lo Pero ojo, hacer solo. Eh, que estamos hablando de una persona que, por ejemplo, eh, trató de pedófilo a un submarinista eh, que participó en el rescate de, de los chicos atrapados en una cueva en Tailandia uh -huh. y eh, este, que, eh, como fue llevado a juicio, contrató a una persona para que este, investigara al submarinista, pagó 50 mil dólares y no le pudo encontrar nada. Digo, es, es peligroso sí. también. A ver, son personas con, con, con muchísimo poder, o sea. con muchísimo grado de influencia... O sea. Con, también con toda la guerra mediática, guerra de, de relaciones públicas, guerra institucional, guerra gubernamental, guerra geopolítica. Eh, a, a parte del debate también se da en, en, la, en la posible candidatura presidencial también de Elon Musk de Sudáfrica. Él es nacido en Sudáfrica, así que no podría candidatearse para otro país, sería para Sudáfrica. Entonces. Acá hay una, una disputa. Esto no es algo un hecho aislado, que lo tenemos que analizar desde un solo aspecto. Me parece que es algo mucho más complejo y que tenemos que tratar de ser críticos también de los acontecimientos que vienen pasando. Sí, tuvo algunas actitudes eh, y, y alguno también lo ven en las redes y no, no es la persona más política del mundo. No Hoy acaba de tuitear algo que también vinculado también a, a otras posibles compras, que no es, lo más no, no es la persona más política no, no a nivel mundial. No lo es. De hecho, en sus empresas, por ejemplo, hace firmar contratos de confidencialidad y eh, obliga a los empleados a comprometerse a no realizar un juicio laboral si son eh, echados, por ejemplo, digo, así se maneja. Sí, yo desconozco, Marisol, desconozco de esas realidades puntuales de la compañía, no soy una especialista en ese sentido, uh -huh. eh, lo que lo que no, sí sé que, es un, enorme... de persona, ¿no? sí. que un, es un enorme la persona, ¿no? Que también es un enorme es un enorme magnate empresarial, ¿no? Eh, tanto los grandes magnates, Steve Jobs, eh, eh, Jeff Bezos, eh, Bill Gates, todos tienen sus, como de alguna forma, sus particularidades, eh, por el semejante grado de poder, por semejante grado de, de, de, de creatividad, entonces... Pero bueno, nada, la verdad es que, que esperemos que esto tenga un, un bienestar, sea, sea, sirva para el para mejorar realmente la libertad, la libertad de expresión eh, y, y siga sirviendo como herramienta, ¿no? Que hoy en día hay muchos medios de comunicación y muchas personas que realmente se informan por esta herramienta, así que o, esperemos que, que todas esas particularidades puedan, puedan ser de alguna forma apaciguadas, ¿no? O, o de alguna forma, o, o tengan una vista más crítica, ¿no? En relación a los equipos que trabajan con él, ¿no? A ver, muchas veces hablamos de que sea una sola persona, pero recordemos que Twitter tiene un equipo, muy, miles de personas claro. trabajando en la compañía sí. y, y, no, y, y estoy seguro, ¿no? Que muy idóneas y muy profesionales. Creo que, que como mil empleados, esto... más o menos. Sí, sí, la verdad que no, desconozco el número, pero mm. sé que son miles de personas. Miles. Eh, Hiciste referencia a la importancia de la red social, a la veracidad de la red social, un poco eh, ¿La gracia de Twitter no, no es que sea el rein, reino de los haters, por ejemplo? De las fake news, de que, de que maten gente a diario y que sigan caminando por la calle como si nada, digo. Eh, eso no, no es un eso poco Rodrigo, la gracia? Sí, a ver, eso Rodrigo varía de acuerdo a los países, no, también es como que va, la, la, el caudal de fake news o el caudal de, de opinión negativa, no, hay, hay un síndrome que se llama el síndrome del mundo malo, no, uh -huh. eh, como ese síndrome de que el, del mundo oscuro, de la oscuridad completa, eh, varía de acuerdo a los países, eh, varía de acuerdo también a, a, al, al grado de personalización de cada uno, no, si, a, lo, a lo que se decide exponer, no, porque si yo decido exponerme Hoy en día yo tengo la oportunidad de decidir exponerme a los medios o a las personas que a mí me hagan bien o que a mí me, me informen o que, o que me agreguen cierto valor. Entonces, hoy en día sí es verdad que hay una tendencia también a, a esta, esta capacidad de potencialmente viralizar noticias falsas que se viralizan mucho más rápido que una noticia verdadera. Eh, recordemos que atrás de todo eso hay personas, somos usuarios, somos responsables también de lo que ahí, de, de lo que ahí termina sucediendo. Entonces... Es verdad que hay una tendencia también a, a, a asociar a Twitter con este síndrome del mundo malo o este síndrome del mundo oscuro en general, pero no es algo excluyente también a esa red social, pasan todas uh -huh, también. Uh -huh. Lo que pasa es, es, me parece que tenemos una enorme responsabilidad nosotros de a dónde nos exponemos, hasta dónde y con qué límites eh, y, y en qué medida. ¿no? Maravilloso, muy claro, Doha. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un Abrazo. placer. Hasta a disposición. Luego. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba. Ahí estaba. Para Miras. los tuiteros, que hay muchos acá, ¿eh? Y están a full, allí está. ¿Tienen, ¿tienen nuevo jefe? Tienen nuevo jefe <risa> y bueno, y, y una gran incertidumbre por delante claro. para ver qué, qué es lo que ¿Cómo, decide esta persona y cómo se va a comportar.